Como les decía, nos acompaña Macarena Lona, portavoz de Junta de Vox en el Congreso. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en la Televisión Pública. Un placer, Xavier, como siempre. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el Gobierno, lo comentábamos, acaba de sacar los presupuestos adelante. ¿Cómo lo valora? Ustedes, en principio, eh, no son muy partidarios, parece ser. Bueno, eh, es evidente que hemos presentado una enmienda a la totalidad de 85 folios, donde se detallan las razones más que evidentes por las que instábamos al Gobierno la devolución, de esos presupuestos que se basan en unas cifras absolutamente irreales, en unos escenarios tanto de ingresos como de gastos que han sido desmentidos por las principales autoridades financieras en España y que eh, parten de una ignominia como es haber accedido a un pacto de presos por presupuestos y a un sectarismo ideológico que está muy alejado de las necesidades reales de los españoles. Así que sí, hoy la verdad es que ha sido un día intenso, como lo fue ayer, porque en estas 48 horas hemos celebrado ese debate de totalidad sobre las siete enmiendas a la totalidad que se han registrado en los presupuestos generales. Habla de pactos de presupuestos por presos. ¿Están convencidos que en los próximos, el próximo año, meses, próximos dos años, eh, se va a proceder a la liberación de presos de Town sin cumplir su condena? Bueno, es que esto ya está ocurriendo desde que el presidente Sánchez está en la Moncloa, porque tenemos que recordar que Vox denunció alto y claro que eh, el asegurador de Pedro Sánchez en Moncloa era claramente ETA porque en el acuerdo en esa sesión de investidura estaba el pacto con Bildu que ya se ha materializado y que tiene una hoja de ruta muy clara que pasa desde luego por una amnistía de los presos etarras que ya está ejecutándose desde el momento en el que se acaba de materializar esa transferencia de la competencia en materia de prisiones del estado al País Vasco una reivindicación histórica de ETA y del partido extorsionador vasco y que es el, el elemento necesario para que pueda tener lugar esa amnistía, como lo hemos visto igualmente en Cataluña. En Cataluña lo vimos en primer lugar con eh, la salida por la puerta de atrás de la cárcel de, de Pujol Junior a través de la aplicación del principio de flexibilidad penitenciaria del artículo 100.2 y luego lo hemos visto igualmente con la concesión de toda una serie de beneficios penitenciarios que ha permitido que los golpistas, antes de ya llegar al sumum que ha supuesto la concesión de esos indultos ilegales que Vox ha recurrido, estuviesen pisando las calles y jaleándose y jactándose de, del golpe de Estado que hicieron y que han dicho por activa y por pasiva que volverán a hacer. Bueno, están condenados por sedición, no por golpismo. En cualquier caso, usted eh, dice que va a haber amnistía. ¿No la ha habido sin indultos contra los presos con los presos del proceso, usted lo compara, los presos del proceso con los presos de ETA, y cree además que no va a ser indulto, sino va a ser amnistía. La comparación que realizo es en cuanto que en ambos casos subyace una misma política de absoluta traición a España, a los españoles, por parte del actual gobierno socialcomunista, pero es evidente, Xavier, que la comparación acaba ahí. Porque eh, si hablamos de, de ETA y de las casi mil víctimas mortales que ha supuesto su acción sangrienta, es una comparación que, que únicamente se limita a ese aspecto jurídico que te estoy explicando, de cuál es el proceso legal eh, que se ha seguido en uno y otro caso para acabar consiguiendo una amnistía. Una amnistía que es lo que reivindican tanto los etarras y su entorno, a ver, chale, como igualmente los golpistas y su entorno independentista. Si no, hay, si no hay amnistía, no habrá pacto. Eso lo podemos comprobar en breve. Si dentro de un año dos años sigue sin haber esa amnistía y cumplen eh, lo que dicen las penas y solo salen cuando cumplen sus penas, no habrá pacto entonces. No habrá claro. habido pacto. Es que amnistía. Eh, el diablo siempre está en los detalles, Javier. Y, y debemos partir de una premisa esencial, que, que creo que ya que no lo mencionas tú, es necesario que lo menciono yo. Te decía que fuimos los primeros en denunciar en los anteriores presupuestos generales del Estado cómo se estaba llevando a cabo una absoluta transgresión, transgresión hacia la memoria, una absoluta traición hacia las víctimas del terrorismo por los pactos indignos que el gobierno había alcanzado con E.H. Bildu. Recordemos que en un primer momento, de manera soterrada, posteriormente se llegó a ver algún documento firmado entre la señora Lastra y Aizpurúa, eh, la portavoz de H. Bildu en el Congreso de los Diputados, que llevó al señor Pablo Iglesias, en aquel momento, otro hora vicepresidente del Gobierno de España, a decir que había alzado a Bildu a la dirección del Estado. Y, de hecho, por momentos, fueron eh, ese grupo político sucesor de ETA quien estaba condicionando toda la política laboral de los 47 millones de españoles. Ahora es que tienes que ir simplemente a las declaraciones del secretario general de, de H. Bildu. Mm. ¿El señor Otegui Que luego lo, lo dijo que no era así, pero bueno. ¿El señor Usted Otegi? Dice que entre, perdón, perdón, No, No, no, por, no, no nos vayamos. No nos vayamos precios, porque ¿no? este detalle es muy importante. No te me escapes. Yo no me, señor Otegi, voy a estar aquí, en esta mesa, Otegi, todo el programa, no me voy a Señor Otegui, a quien sabes es que desde Vox criticamos muy duramente la entrevista que, que se realizó en esta casa, sí. a quien se ha llegado a calificar como hombre de paz de manera indigna por lo que comporta sí. y que esperamos volver a sentarla ante la justicia. Ahora se ha suspendido por el Tribunal Constitucional la repetición del juicio que se va a producir gracias a eh, la petición de Vox ante el Tribunal Supremo. Sí. Es que el propio señor Otegui, cuando pensaba que no le escuchaba a nadie, ha reconocido que si sí, para que los 200 presos que quedan en las cárceles eh, salgan a la calle tienen que apoyar los presupuestos generales del Estado, del Estado opresor español, pues que lo iban a hacer. Claro, cuando se vio, es que eh, había sido descubierto, porque se había filtrado esa declaración que él hizo ante sus simpatizantes en un acto político, es cuando dijo que, que en realidad no quería decir eso, que dijo tan claramente. Eh, primero, la entrevista de Televisión Española con Arnaldo Tegui, es con el secretario general de una formación legal. Uh -huh. Nosotros entrevistamos a todos los líderes políticos. Gusten más unos a la audiencia, gusten menos. Eh, habrá gente que no le guste que se entreviste a Partido Popular, o al PSOE, o a Vox, o a o al portavoz de Bildu. Y pero yo te es un tengo partido que legal, permitir que compares es un... al Partido Popular, no, a Vox, no, con el no. partido de ETA, que sea H. Bildu, que, y con pero su yo, secretario general. Yo, pero yo he comparado a alguien. ¿Sí? Simplemente... Lo le de he dicho, hacer, no, le he dicho que puede haber gente Lo que no de le guste, hacer. Le, le, le, le repito si me deja acabar, que puede haber gente que le guste más o menos que entrevistes a Vox, al PSOE, a Bildu, pero son partidos legales. Uh -huh. Nuestra obligación como ley es respetar el porcentaje en el Parlamento. Por lo tanto, Bildu tiene posibilidades de ser entrevistado una o dos veces a lo largo del año. Eso es cumplir la ley. Y nosotros, y usted es abogado del Estado, sabe que cumplimos la ley. Sí, esto va a deblanquear la acción sangrienta de ETA. Y en esto pues, estáis siendo colaboradores necesarios. Porque también recuerdo como en tu programa cuando se produjo esa manifestación a favor de eh, la liberación de Letarra, en Riparot lo calificasteis como un gran éxito para nuestra ¿Dónde? democracia, liber... como una manifestación ¿Dónde? de la libertad de expresión. ¿Dónde? Aquí en vuestro programa. Eso así no es que, así. Mm, verdaderamente... Eso es falso. Verdaderamente que tengo que decir, Javier, pero que... Es que, eh, es que no es verdad. Entre el bien y el mal no, no puede haber equidistancias. Ha entre el bien y el mal no puede haber no, equidistancias. Yo le digo que usted puede considerar lo que quiera de televisión española, pero lo que acaba de decir es falso. Uh -huh. Y iremos a la hemeroteca inmediatamente. Perfecto. Más cuestiones, presupuestos Hablamos de los presupuestos de presupuestos de España Presupuestos de la Comunidad de Madrid y Andalucía uh -huh. Empezamos por Andalucía eh, Parece que puede haber un pacto PSOE-PP ¿Ustedes lo ven posible? ¿Y si no, que habrá elecciones? Bueno, eh, no es que Vox lo vea posible Es que está, lo están diciendo abiertamente los propios interesados En el día de ayer la propia ministra de Hacienda, la señora Montero Lo que decía abiertamente es que tendía la mano al Partido Popular En Andalucía para evitar la entrada de Vox en cualquier institución pública, que había que hacer un cordón sanitario y que tenían que volver a abrazarse en ese bipartidismo tradicional. Pero es que en el día de hoy se ha repetido en el propio parlamento andaluz, donde eh, el representante del Partido Socialista igualmente le ha tendido la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para llegar a un gran acuerdo que permita exclu excluir a Vox y volver a, pues, a lo de siempre. Eh, ¿Usted puede ser candidata, si hay elecciones en Andalucía, algo se ha comentado, o por lo menos algo yo he leído, pero a lo mejor es que lo he leído mal? Es ¿Qué has leído mal exactamente? El Le que, pregunto porque no que sé yo, sí En Andalucía, cosas. si puede ser usted sí. candidata, que parece que yo lo he leído en algún lado, o, o esto de que usted sea candidata en Andalucía, si hay elecciones, es, es una fabulación? No, no es fabulación, eh, ni no fabulación, Xavier. es simplemente una cuestión sobre la que se están haciendo lucubraciones en los medios de comunicación pero que no hay ningún tipo de información cierta, porque nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que eh, el momento de designar candidatos será cuando se convoquen las elecciones, algo que esperamos que el señor Juanma Moreno realice de inmediato, porque ya está tardando, está fiando la suerte de los andaluces, desde luego a un partido que si algo ha demostrado Ciudadanos es que no es confiable, como lo demuestran las mociones de censura, tanto las llevadas a cabo como las frustradas. Pero por encima de todo, la, la mayor traición que puede cometer este Partido Popular en Andalucía es permitir que los 40 años de, de corrupción socialista se vuelvan a instaurar en Santelmo y, por desgracia, toda apunta que, que van hacia ello. ¿Y en Madrid? de presupuestos Además, ahora Madrid está un poco así lioso esto con el Partido Popular, la disputa interna. Eh, ¿Cómo van la cosa a los presupuestos y cómo ven la disputa entre Ayuso y Casado? Bueno, nosotros, Javier, eh, disputas internas de otros partidos no nos, no nos pronunciamos porque no es, no es a lo que estamos y, desde luego, no es a lo que están los españoles. Y en cuanto a la tramitación presupuestaria, mi compañera Rocío Monasterio está siendo muy clara, como lo estamos siendo en todos los parlamentos autonómicos donde ahora nos enfrentamos a una tramitación presupuestaria. Si se cumplen los acuerdos, habrá apoyo de Vox. Si se cumplen con las políticas que Vox defiende, que son las políticas que están al lado de los españoles, habrá apoyo de Vox. Para mantener las políticas de izquierdas o el Partido Socialista, no nos tendrán con nuestro apoyo. ¿En reforma laboral no hay nada que mejorar para acabar con la precariedad y la temporalidad? ¿Cómo no va a haber nada que mejorar, Xavier? ¿Con los reforma, índices de paro mayores de Europa? Mm un 40% de paro juvenil, ¿cómo no va a haber nada que mejorar? O sea, es evidente que hay muchísimo que mejorar. Pero no con políticas que, ejemplo, irresponsables. La laboral, no que quitaría con... y qué pondría, por ejemplo. No con políticas. Bueno, es que eh, te refieres a a, la reforma laboral, a, a este que es que circo que estamos viendo entre los dos partidos de coalición en el gobierno de España en esta disputa con amenazas de la vicepresidenta comunista eh, de mandar a los sindicatos de clase, a los sindicatos de las mariscadas y las prostitutas a las calles si el Partido Socialista y Sánchez no tragaba como al final ha tragado y que eh, ahora por ayer lo último que conocemos por boca de esta ministra comunista es que donde antes eh, prometían a tantísimos españoles a quienes han engañado abiertamente que iban a derogar la reforma laboral del Partido Popular ahora resulta que derogar no es posible técnicamente, mira, saber. Eh, ¿Usted no tendría españoles... algo o quitaría algo, por ejemplo su propuesta para hacer una reforma laboral o no tocaría nada de la actual legislación de la reforma laboral de 2013? Se lo dejaría todo como está ¿Pero cómo vamos a dejar todo como está Xavier con los mayores índices de paro pues qué quieren, juvenil? Pues o sea, qué, ¿Qué es lo que nosotros no queremos? Nosotros no queremos robar a los padres ni a sí. los abuelos, robarles de sus sueldos, robarles de sus ingresos, robarles de sus pensiones, para sobornar a los jóvenes con un bono cultural sectario, de 400 euros, con un bono de alquiler de 250 euros a quien no puede irse de casa de sus padres porque no puede mantenerse. Pero eso no es la reforma laboral. Nosotros queremos Yo estoy dar futuro y por esperanza el articulado de la reforma laboral que están dispuestos a negociar para cambiar, para mejorar. Pues mira, si todo esto es Es que hablas de algo muy amplio, ¿sabes? Hablas Pero habrá de algo, algo, muy amplio. Habrá algo que pueda salvarse, Sería ¿no? fundamental, y es algo evidente, bajar las cotizaciones sociales. Porque ahora mismo, un español que gana. 2.000 euros de ese importe que paga el empresario a su empleado, casi el 50% se van impuestos en cotizaciones sociales. Cuando nos hablan de una subida del salario mínimo interprofesional, que es puro maquillaje, porque eh, con dos euros no se arregla la vida de los españoles, nosotros lo que decimos es que la subida del salario mínimo interprofesional tiene que producirse, pero no a costa de los empresarios, porque la realidad... Es que tenemos cada vez más empresas agonizantes. Y la realidad es la que has mencionado ahora, cuando estaba escuchándote que estabas haciendo una lectura de los medios de comunicación digitales. <coughs> Perdón. <risa> Lo publica público, el caso de. Gracias, sé un poco que, de agua. Sé que no dejarás que me ahogue. Voy... No, hombre. <risa> Ni me voy a mover de aquí tampoco. Público, eh, lleva en el medio digital el vídeo viral, que es, se ha hecho viral, eh, un, de un ganadero, el Lugo, Roberto, sí, sí. que explica la dramática situación que están atravesando. Eh, creo que conocerás bien la realidad. Sí, hombre, no soy ganadero, pero sí conozco amigos La que realidad son de tu tierra, ¿no? Sí. Quiero pensar. Sí, sí. Eh, habla de la, de la disminución extraordinaria en ese vídeo de las explotaciones ganaderas pequeñas, de 35.000 a, a 6.000 en la actualidad. Habla de cómo un litro de leche, a él le cuesta producir los costes de producción, 40, eh, 40 céntimos y la vende a 32 céntimos. Habla de cómo unas políticas irresponsables de supuesto bienestar animal está permitiendo que su ganado muera porque eh, sufre ataques salvajes de, de lobos o de jabalís, también mencionaba en ese vídeo viral. ¿Sabes por qué se ha hecho viral? Como se hacen virales los vídeos de las intervenciones de Vox. Porque es la puñetera voz de la calle, que no es la voz que se escucha, por parte de la mayor parte de los políticos que están en ese congreso, los diputados, que cada vez está más alejado de las necesidades reales de los españoles. ¿Qué quieren los españoles? Quieren trabajo digno, como el que veo en los ganaderos, agricultores, con las manos encallecidas de trabajar dignamente la tierra, el ganado, como el que veo con todos los autónomos que levantan la persiana de sus negocios cada mañana con extraordinario sacrificio. ¿Y que, qué tienen con este gobierno? Un infierno fiscal. Pero, tienen el pie en el y, cuello. Y, ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con las grandes superficies? Por ejemplo, a lo que se refería, o grandes explotaciones ganaderas, que se quejaba este ganadero. ¿Qué hacemos con las cotizaciones? ¿Qué se hace con las cotizaciones que van a las pensiones? ¿Qué hacen, hacemos es que con el salario sencillo. mínimo? Es Usted hablaba sencillo, del salario saber? digno. ¿Habrá que subirlo? ¿Sí o no? Le hago preguntas pero, concretas de la reforma y laboral. Y te estoy contestando, Xavier. Te he dicho que hay que subir el salario mínimo profesional, pero no a razón de dos euros, sino desde luego de manera efectiva. Pero lo más importante, no a costa de los empresarios. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que pero se subió a 15 euros eh, el salario mínimo y creo que ustedes no estaban a favor. Xavier nosotros estamos a favor de una subida del salario mínimo interprofesional que de verdad dignifique a los españoles, pero no a costa de los empresarios, porque eso se traduce en destrucción de empresas en destrucción de puestos de trabajo, como han puesto de manifiesto Banco de España y los distintos, eh, las distintas autoridades financieras y económicas de nuestro país, independientes. Por encima de todo, Xavier. como en cualquier casa, si es que no hace falta ser catedrático económico para hablar de estas cuestiones, los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados. Lo que no podemos tener es un 125% de deuda por encima de nuestro Producto Interior Bruto. Porque eso no es sostenible? Y lo que estamos haciendo, actuando a espaldas del déficit como si no existiera, estoy hablando en plural y me refiero a las cuentas que acaba de presentar el gobierno de España, como se han presentado en los últimos 14 años, es trasladar a las generaciones futuras el pago de una deuda que veremos si en una vida nuestros jóvenes, actuales jóvenes, podrán pagarla. ¿Qué es lo que hay que hacer? En una situación como la que actualmente está atravesando España, no puedes tener... 1.200 asesores. No puedes hacer un gasto de 46 millones de euros en asesores. No puedes tener 22 ministerios. No puedes subirte el sueldo, presidente del gobierno y 22 ministros. Un 2%, como se han subido en estos presupuestos para 2022. O sea, lo que tienes que tener son unas cuentas equilibradas. Y no puedes irte a un agujero negro, que es el descalabro de las cuentas. ¿Cómo se sube el salario mínimo interprofesional sin subir impuestos, sin subir las cuotas sociales? Es evidente. Pero, ...reduciendo el gasto ineficiente... Sí, pero, ...¿cuál es el gasto más ineficiente?... ...el de la duplicidad de políticos... ...que están pero, pagando todos los españoles... ...y que ya hemos visto para lo que cuando, sirven... ...como hemos visto durante esta pandemia... ...cuando un trabajador, por cuenta ajena... Eh, ...usted dice, hay que subir el salario... ...yo le digo, se ha subido recientemente... ...en los últimos cuatro meses... ...y ustedes no están a favor... ...y usted dice, es que no queremos... ...que lo paguen los empresarios... Uh -huh. La subida salarial de un trabajador por cuenta ajena tendrá que correr a cargo del empresario, no del Pero, trabajador. Javier, es que ahí te tienes que ir a, a lo previo que te he comentado. Un trabajador que gana 2.000 euros, 2000 euros, casi 1.000 euros, casi 1.000 euros, van impuestos. Van impuestos. Entonces, tú quieres subir y que... No, no, esto es así, esto de, es así. De, un casi trabajador que gana euros... 1.000 euros de netos, 2.000 impuestos de cotizaciones, dice usted. Un trabajador que gana 2.000 euros, esto lo sabe cualquier persona, que no depende del sueldo público, casi el 50% se va en impuestos, en cotizaciones yo les, sociales. Depende del sueldo público igual que usted. Eh, ya, pero yo soy consciente de la realidad y de los españoles. También. Es la diferencia. Yo soy consciente de la realidad de los españoles y lucho mucho por ellos. Y lucho mucho por ellos como lo lucha mi partido. Dos cuestiones antes de, de ceder el turno a los compañeros. El Supremo les ha dado un rapapolvo al Partido Popular y a ustedes recientemente, hace unas horas, uh -huh. diciendo que utilizan la justicia para ejercer la labor de la oposición partidista. Hacen autocrítica de esta reflexión eh, sonora del Tribunal Supremo. Bueno, el Tribunal Supremo no ha dicho lo que acabas de expresar, ni muchísimo menos. ¿No? El Tribunal Supremo no ha dicho lo que acabas de expresar... Eh, ¿No les ha Así que un polvo por recurrir? Te pido, por favor, que, que hables con mayor respeto a nuestro alto tribunal, porque, de verdad, eh, lo aguanto loca. cada día esas faltas de respeto en el Congreso de los Diputados, pero aquí se supone que actuáis con otra Pero que el Supremo no les ha tirado no, no. las orejas al PP y a ustedes. No es lo que has dicho, Xavier, no es lo que has dicho. Le he dicho que sí, El Tribunal, ha Supremo, no, el tribunal Supremo ha inadmitido los recursos interpuestos por Vox y por... Sí. ¿Te sí, interesa sí. lo que tengo que decir sí, sí, o siempre, contestas tú? siempre. El tribu ¿Verdad, Javier? Relájate, si es que no tenemos por qué estar Dios, tensos. Yo soy de Pontevera, siempre estamos relajados. No tenemos por, por qué estar tensos. Si se trata de, de intentar trasladar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es la posición de Vox sobre aspectos de, de actualidad? Pues y vamos bien escuchar. porque hoy, a diferencia de la última vez que tuve el honor de, de estar en esta casa en tu programa, no me estás preguntando más de la mitad del programa por un tuit. Así que de verdad que me siento satisfecha, vamos progresando. No sé si será que usted comentaba el Tribunal de... Supremo eh, ha inadmitido que significa que no ha entrado en el fondo del asunto los recursos interpuestos tanto por Vox como por el Partido Popular contra el nombramiento efectuado por el Gobierno de España de la señora Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Y lo que dice el alto tribunal en una sentencia que desde luego es una sentencia fundamentada que respetamos absolutamente pero que no compartimos y que te anuncio que voy a recurrir, recurrir. vamos a recurrir eh, ante el Tribunal Constitucional, lo que viene a señalar es que la ley, la ley, no reconoce legitimación activa a los partidos políticos para recurrir actos como este, un nombramiento por parte del gobierno de España, sino acreditan un interés específico. Es decir, que el mero hecho de ser un partido no te permite recurrir. Y lo que viene a sostener el Tribunal Supremo es que hay que diferenciar las cuestiones políticas, que supongo que a eso te referías, pero sí. dando un salto al vacío, en tu no. valoración, no en, no, no en una expresión era, literal. Era una pregunta haciendo no en, expresa, reflexión de lo que hace el Supremo. En el fundamento de Derecho Séptimo, lo que viene a afirmar el Tribunal Supremo es que eh, hay que diferenciar las cuestiones políticas de las cuestiones jurídicas y que por eso la ley reconoce a determinados efectos legitimación a los partidos políticos, como por ejemplo controlar al gobierno, según establece el artículo 66 de la Constitución Española y no a otros, como por ejemplo reconocer una suerte de acción pública a favor de los partidos políticos para recurrir cualquier cuestión en orden contencioso. ¿Ves con esta explicación cómo cambia un poco sí, no, tu valoración? No, no, no cambia en absoluto. El Supremo aparte de no admitir o de inadmitir, como dice usted, les ha tirado las orejas al Partido Popular, diciendo que saben perfectamente que no pueden recurrir a esa vía para hacer política, pero bueno, en cualquier, caso, en no cualquier seguir, caso no voy a eh, seguir En cualquier caso, Xavier, yo te agradezco que hagas mención a este recurso, porque eh, me permite poner en valor la importancia de combatir con la ley en la mano toda actuación que es contra el ejem, que es contraria derecho y poner en valor como únicamente Vox ha recurrido sí. las principales actuaciones llevadas a cabo por este gobierno durante eh, la pandemia que han supuesto los mayores varapalos judiciales al gobierno de España, como son la inconstitucionalidad del primer estado de alarma, del segundo estado de alarma y del secuestro del Congreso de los Diputados, en lo que se refiere a la presidenta Merichel Batet, eh, recursos que solo ha interpuesto Vox y que han sido estimados en su integridad. Vale, enseguida va el turno de preguntas. Eh, pero Cuartango, de Blas, Arsenio Escolar, pero antes, a ver si lo puedo leer, que esto ya pasan los años y, y leo peor, pero la vanguardia. Como la inmensa mayoría de los medios, el titular de hoy ha sido este, o uno de los titulares de portada. El Supremo reprocha a PP y Vox que lleven la política a los tribunales. El juez rechaza el recurso contra el nombramiento de la fiscal Delgado. Y el titular es eso, reprocha a PP y Vox que lleven la política a los tribunales, que es simplemente lo que le pregunté yo. Sí, es que eh, no voy a diferenciar mucho de la valoración que pueda hacer la vanguardia a la que puedas hacer tú, Javier. Bueno, vamos a empezar el turno de preguntas con Pedro García Cuartango. Buenas noches. Buenas noches. Es evidente que las relaciones entre el PP y Vox han sufrido un importante deterioro tras la moción de censura fallida de Santiago Abascal. Son frecuentes las, los reproches entre los dos partidos. Eh, la pregunta es, dado que el PP probablemente va a necesitar a Vox para gobernar si ganara las elecciones generales y que también eso puede ser una realidad en las elecciones autonómicas, por ejemplo en Andalucía. El PP no va a tener suficientes votos para gobernar si no es con los escaños de Vox. La pregunta es ¿cómo entiende usted que debe ser esa colaboración y cuáles son las condiciones o las líneas rojas que ustedes van a marcar para apoyar eh, eventuales hipotéticos gobiernos del PP? Muchas gracias, don Pedro. Nosotros tenemos claro que nuestro paso por la política, que esperamos que sea temporal, porque siempre decimos que, que Vox no es un partido político, nosotros somos un movimiento, somos una formación que esperamos que llegue el día en que no sea necesaria porque todos nuestros fines se hayan conseguido. Tenemos muy claro que no estamos en la política para, para suponer una simple, eh, un simple cambio de, de caras, ¿no? o sea, para quitar... 10.000 puestos de socialistas para cambiarlos por 5.000 del PP y 5.000 de Vox. Venimos verdaderamente para representar una alternativa real a lo que ha sido eh, un bipartidismo tradicional, donde se han encontrado muy cómodos Partido Popular y Partido Socialista y donde siguen encontrándose muy cómodos, como acabamos de ver con el reciente acuerdo que han alcanzado los dos grandes partidos, para la, eh, el reparto de los órganos constitucionales, con la gran tradición de incluir en ese reparto la cesión del Tribunal de Cuentas a los independentistas de Esquerra Republicana que va a suponer eh, desde luego una dificultad extraordinaria a la hora de conseguir condenas ante el Tribunal de Cuentas de los independentistas por los gastos públicos incurridos en, en, la, en la Diplocat en toda la acción exterior. Con lo cual la línea roja evidente que nosotros tenemos a la hora de poder eh, conformar gobiernos de coalición suponer una alternativa real a las políticas que se vienen aplicando por parte de la izquierda. Dejando muy claro, Pedro, don Pedro, que si por ejemplo hablamos del próximo examen electoral que parece evidente que se va a producir, que es el de Andalucía, ¿el gobierno será con Vox o no será? ¿Y qué quiere decir esto? Que si el Partido Popular necesita nuestro apoyo, o nosotros necesitamos su apoyo porque sacamos un mejor resultado electoral para entrar en Santelmo. Eh, que nadie pretenda que nosotros pongamos nuestros votos a disposición, nuestros escaños a disposición para que se conforme un gobierno en solitario, porque estamos preparados y tenemos muy claro que nuestra presencia en el gobierno va a ser eh, la mejor alternativa para los andaluces, para los españoles, a la hora verdaderamente de aplicar políticas que tengan en cuenta sus necesidades. Elsa. Eh, buenas, noches. buenas noches. En, en las generales, eh, siguiendo por, por la respuesta que, que le hacía a mi compañero Pedro, eh, el criterio será el mismo, eh, porque el Partido Popular sostiene que eh, si hay una mayoría eh, de la derecha y la extrema derecha en la Cámara, pues Pablo Casado se presentará a la investidura. Y Vox no tendrá más remedio que hacerle presidente, eh, porque de lo contrario bloquearía bueno, pues la posibilidad de que la derecha eh, llegue al, al poder. ¿no? Eh, ¿Ustedes van a exigir también a Pablo Casado, a, a, al Partido Popular, eh, en, unas generales, en una investidura de unas generales, entrar en el gobierno de España? Muy buenas noches. Eh, Me vas a permitir que antes te pida una aclaración, porque no he entendido bien tu pregunta. ¿A quién te estás refiriendo con la extrema derecha? Con la extrema derecha a su partido. A Vox. Sí, sí, sí, por supuesto. ¿Y cuál es el motivo por el que te refieres a Vox como extrema derecha? Pues porque se encuadran los parámetros eh, en los que eh, se encuadran los partidos de extrema derecha en toda Europa. O sea, no es, no es ninguna, ninguna anomalía, es un partido que comparte parámetros con, con sus homólogos en ese espectro político. Entenderás que con esa respuesta tan abierta, imprecisa y vaga, no sé a qué otros partidos de extrema derecha te estás refiriendo en Europa, no sé quién fija esos parámetros, eh, te pido por favor que, que indiques eh, por qué me estás calificando como una política de extrema derecha. Pues porque considero, como lo he dicho, que eh, Vox se encuadra perfectamente ...en los criterios en los que la mayoría de los países occidentales encuadran a los partidos eh, en la extrema derecha política. Pero en todo caso, yo le he hecho una pregunta, usted no me entrevista a mí porque usted es la persona entrevistada, es la política... Y yo, como soy la periodista, le he formulado una pregunta que me gustaría que contestara, que sí, es pero... si ¿sí va a exigir al Partido Popular entrar en el gobierno de España en caso de que sea necesario su voto para unas elecciones. Entenderás que si en tu pregunta lo que estás preguntando es si la derecha y la extrema derecha eh, van a poder eh, llegar a un acuerdo para entrar en coalición, en gobierno, yo te tenga que preguntar que a qué te refieres con extrema derecha y si tú me dices que a mi partido, te pregunte qué me estás calificando de esa manera. No con ánimo bueno, de hacer tu papel, por el que además no sí. cobro diferencia no, no, de ti, no, no, no pero sí no, no, que como, necesito, como, como política, sí, como Necesito eh, Un sueldo que me público. aclares no, la pregunta. Eso, la pregunta es la, la si pregunta. Vox, eh, si quiere dejar la, la polémica aparte, si Vox va a exigir al Partido Popular no, entrar en el gobierno. De verdad, eh, o sea creo que esto es una extraordinaria oportunidad, eh, doña Elsa. No, es, no vengo con ningún ánimo de polemizar. Eh, y creo que es una extraordinaria oportunidad para saber cuál es el motivo por el que me calificas como una bueno, política de extrema vamos derecha a ver, vamos a ver. y que tienes una extraordinar... no, no, eh, que tienes una una extraordinaria no, voy a... oportunidad no, voy a entrar yo no, no, en no esta polémica porque, aquí. porque eh, me parece La innecesario son, eh, las que hay los periodistas preguntan mm. los políticos si son parlamentarios legislan y responden cuando vienen a una entrevista le ha preguntado dos veces usted puede preguntar responder o pasar pero no podemos entrar en este enlace de volver a hacer contrapreguntas y repreguntas cuando si no ella es la periodista contestar, pues que no la Puede que contestar o no, pero estás formulada pero suficientemente la pregunta. Si la pregunta. Está algo, siendo algo. realmente machista. ¿eh? Elsa no necesita ningún salvavidas, te lo aseguro. Vamos a Así a que un poco más de respeto para las mujeres, por favor. Yo soy vale. el moderador del debate y el programa. Y como moderador veo que hay tres preguntas y tres contrapreguntas. Digo y recuerdo que los periodistas preguntan y los políticos cuando vienen aquí responden. Está no siendo es ni machista. machista. Bueno, usted considera que si es machisma, yo fuera una política considero, de izquierdas, Considero que soy un periodista que modera. Lo grave que modelo. es que esto es lo y que estaría respondiendo. Tengo que moderar. ¿Quiere preguntar? ¿Quiere responder? Elsa, ¿no quieres aprovechar esta oportunidad para explicar a los españoles no, bueno, por qué no, me calificas que como, a la pregunta. como si una no política cree, de una Si no quiere, de quiere responder a la pregunta, está en su derecho. Pero vamos, queda claro que no quiere responder bueno, no, pues pues a, sí, a si lo que te hará Vox en caso de que Pablo me tomes a la investidura. Lo, de verdad, o Elsa, no te lo estaba diciendo con, con ningún doble sentido. Espero que lo tomes con total respeto porque creo que es una extraordinaria oportunidad para que tú... Eh, y yo pudiéramos tener un bueno pues verdad, un intercambio de no, no impresiones ante una, todos una los españoles de verdad no bueno, me interesa eh, si no porque a... yo estoy preparada pregunta, para responderte si no quiero responder la pregunta porque está no siendo responda, no, es que profundamente es injusta no es usted la periodista yo estoy preparada para responderte porque está siendo profundamente injusta insultante <coughs> cuando me calificas como una política de extrema derecha eh, Arsenio bueno pues una pregunta nueva <coughs> exigirá el voto al Partido Popular entrar en el gobierno si sí, después de unas hipotéticas elecciones generales, ¿tiene la oportunidad el Partido Popular de gobernar? ¿Tiene la oportunidad el Partido sí. Popular de si gobernar? Si necesitan, ¿ustedes van a exigir al Partido sí. Popular entrar en el gobierno? Yo creo que he sido suficientemente clara en la respuesta de no, don Pedro, no, don Asenio, no. eh, cuando he dicho que el gobierno será con Vox o no será. Y lo he referido no solamente a las elecciones autonómicas que todo apunta... Pero toda no con punta, apoyos externos, sino entrando en el gobierno. Que va, eh, absolutamente, es absolutamente. No, no, a eso me refiero con... El gobierno será con Vox o no será. Eh, significa, y, y lo vuelvo a reiterar, que verdaderamente estamos convencidos que es el momento de pensar no en las siguientes elecciones, sino en las siguientes generaciones. Y para poder proteger a las siguientes generaciones en España, porque sigan teniendo una España donde permanecer, es imprescindible que Vox esté tomando las decisiones desde dentro de los gobiernos y que va a ser lo mejor para los españoles, no por una cuestión de ocupar sillas públicas, que eso es lo que nos diferencia del resto de partidos políticos. Y además lo podemos decir eh, con la cabeza muy alta porque ya lo hemos demostrado, nosotros ya lo hemos demostrado, pero es el momento, es el momento, verdaderamente. Ahora tenemos un apoyo, según los últimos eh, resultados electorales nacionales de, de cuatro millones de españoles que, que vamos... La mayor, mejor encuesta, que es la de la calle, nos demuestra que son muchos más. Es el momento verdaderamente de propiciar un cambio que solo puede producirse con Vox dentro del gobierno y será además una coalición muy leal, que igual es el Partido Popular quien tiene que estar en coalición con nosotros, repito. Ya sea en las siguientes elecciones autonómicas o en el gobierno nacional, porque tengan una menor representación que, que la que obtenga Vox. ¿En la Comunidad de Madrid también, si se el caso? En todos, y cada uno de los exámenes... No, no digo, ahora, digo ahora, no digo después de unas hipotéticas nuevas elecciones. Es que ahora. la comunidad de Madrid... Ahora le van a dar a la señora Ayuso el apoyo parlamentario sin exigir entrar en el gobierno. Es que no era necesario... Para los presupuestos, es que no era necesario nuestro apoyo para entrar en el gobierno. Para los presupuestos. Es que, para es, lo repito, es que es un debate totalmente distinto. Uh -huh. Los presupuestos pasan por aplicar las políticas distintas a las que viene aplicando el PSOE eh, en los distintos gobiernos donde, donde ha entrado... Pero la señora Ayuso no necesitaba Vox para, para gobernar. Pues aquí lo, lo dejamos. Eh, Macarena Luna, eh, portavoz eh, Junta de Vox en el Congreso, como siempre, muchísimas gracias muchísimas por gracias, visitar un para toda la televisión. Gracias hasta por la aquí... oportunidad. Muy buenas noches. Hasta aquí el tiempo para la entrevista. Enseguida vamos con otras noticias de la actualidad en otro día muy intenso.